O sea, creo que eh, una de las eh, situaciones o de las cosas que definen eh, el momento actual es que desde distintos puntos de partida se están llegando a, a conclusiones similares, ¿no? Y entonces, bueno, por eso Raúl y yo siempre tenemos muchas conversaciones, creo que interesantes. Eh, bueno, yo lo he titulado Ecología de los Laboratorios Ciudadanos y para pensar un poco... Eh, digamos cuál es el, el contexto eh, o las políticas públicas que eh, se pueden eh, o tenemos la oportunidad ahora de, de, de diseñar ¿no? en torno a esta idea de, de innovación ciudadana que es la que habéis estado trabajando aquí eh, o sea, efectivamente ¿no? o sea, que la, para, para mí los laboratorios ciudadanos son una oportunidad para construir, diseñar nuevos modelos de institución, ahora diremos en qué consistía ese nuevo modelo, pero también no solo, y por eso hablamos de ecosistemas o de ecología, sino también su relación con, con lo que hay fuera, y en ese sentido eh, podemos hablar también de políticas públicas. A la hora de empezar últimamente las presentaciones y hacer análisis de las instituciones que hemos heredado, eh, me gusta eh, analizarlo a partir de las formas de estar juntos que una institución permite ¿no? o que posibilita. ¿no? Pues, eh, Por ejemplo, este auditorio permite un tipo de relación entre nosotros que es diferente a la que pueda hacer yo que sé, un, un mercado o un, una sala de exposiciones o, o un cine. ¿no? Voy a bajar, no sé qué para aquí. Perdonad. Es que este, está el... ...la alcaldesa... ...está el vibrador... ...bien... Eh, ...y recordaba un, la introducción a un libro... ...que era sobre flamenco... Eh, ...que decía que... Eh, ...bailamos para estar juntos ¿no?... ...y me parece que es una buena... ...manera de analizar las instituciones... o ...cualquier cosa ¿no?... Eh, cual, ...casi todo lo que hacemos es para estar con otros ¿no?... ...tenía aquí algunas imágenes de formas de estar juntos, ¿no? Desde yo que sé un baile en una plaza eh, esto es en, en sol, en, en la acampada sol, en un espectáculo o, o trabajando juntos, ¿no? una serie de artesanos eh, que, se, que se coordinan, ¿no? para, para trabajar juntos. Y así es como creo que también podríamos er, analizar las instituciones culturales. Eh, Media Lab Prado en concreto forma parte del área de cultura del. ...del Ayuntamiento de Madrid, o sea que es, digamos, otro, otro área competencial... Eh, ...diferente a, al, de, al de Zaragoza Activa, con lo cual, otra, digamos, otra, otra tradición. Pero creo que, eh, como decía, los, las conclusiones a las que estamos llegando... ...son muy similares. Ponía como ejemplo mmm, esta biblioteca, ¿no?, y... y Analicémoslo ¿no? desde el punto de vista de qué formas de estar juntos eh, posibilita una biblioteca y bueno, pues sobre todo son en este caso es un lugar de recepción, ¿no? Como la mayor parte de las, de las instituciones culturales que hemos heredado, ¿no? son lugares de lectura. Eh, eso no quiere decir que no haya interacción entre los. entre los participantes, ¿no? Como decía Raúl. Eh, eh, ...vamos a la, a la biblioteca para estar con otros... ...para ligar, para relacionarnos... ...hay una dimensión de las bibliotecas... ...que siempre han tenido como espacios de socialización... ...no, no solo como lugares de acceso a cierta información... ¿no? Eh, ...creo que explorar precisamente esa relación entre... ...conocimiento y convivencia... ...es uno de los retos ¿no? que tenemos hoy en día... ...y, y creo que la, la, la presentación... ...Raúl ha aludido a eso ¿no? en, en, en su presentación... ¿no? Eh, ...como... ...una institución puede cumplir varias funciones... ...y esas dos, ¿no? Eh, el de dar acceso a ciertos bienes culturales... ...o a la información, puede ser una... ...pero por qué no combinarlo también... ...con esa dimensión de relación social, ¿no? Eso sería... Eh, ...en cuanto al modelo... Eh, ...en sí de lo que pasa dentro de una institución... ...pero como decía en, en la introducción... ...también lo que nos interesa es pensar... Eh, ¿Cuál es su relación con el afuera? ¿no? ¿Qué tipo de ciudades configuran las instituciones culturales que hemos heredado? ¿Dónde están? ¿no? La ubicación, por ejemplo, es un si está en el centro de la ciudad o está afuera. ¿no? La ciudad de la cultura. Y de repente la, se pone en el extrarradio. ¿no? Entonces... Eh, ...no está mal volver, o sea, recurrir a esta definición que daba Aristóteles... ...de qué es una ciudad, ¿no? Una ciudad está compuesta por distintas clases de hombres y de mujeres... ...personas similares no pueden crear una ciudad. Lo, lo decía en referencia ¿no? a, a, a los clanes, ¿no? Cuando una misma familia, formas previas no de agrupación... ...previas a, a, a la ciudad, ¿no? A la polis como lugar de donde distintas familias... ...distintas personas interactúan. Es su... Digamos, su potencial eh, está ahí, ¿no? en la interacción entre personas distintas. Como, otra vez, el, eh, el, el análisis de eh, la, la ciudad o las ciudades que hemos heredado a partir de las formas que habilita ahora de, de estar juntos, ¿no? y de conexión entre las personas diferentes. Y ahí podemos analizarlo a partir de las múltiples barreras que hay que impiden que podamos relacionarnos con personas diferentes, ¿no? Hay barreras físicas, ¿no? como puede ser esta, esta autovía en, en Caracas, ¿no? eh, Que divide claramente dos barrios muy diferentes y que impide una interacción entre esos dos mundos. ¿no? Eh, hay otro tipo de, de barreras simbólicas, por ejemplo en una biblioteca, en un centro cultural. Eh, pues no sé, el hecho de que alguien sienta que no se siente.. Eh, suficientemente invitado, que no está a la altura de ese lugar, o eso podría ser un tipo de barrera simbólica y habría que pensar las maneras de generar un espacio de hospitalidad en el que nadie se sienta fuera del lugar para que efectivamente se cumpla pues una de las funciones de lo público que es la de pues, la, la universalidad, ¿no? De que eso está para, para todos, ¿no? Para cualquiera, mejor dicho, ¿no? Entonces, a la vez que hemos heredado ciudades que, desde mi punto de vista, no facilitan esos lugares de encuentro, todas cosas porque, en muchos casos, están eh, privatizados. Antes, cuando describías la biblioteca, he pensado, bueno, una discoteca, ¿no? El lugar perfecto para los afectos y las relaciones. Pero son lugares privados, ¿no? Los bares, las discotecas, que básicamente son los espacios de socialización, son, no, son, no son centros públicos. Y a la vez... ...estoy haciendo así como un análisis un poco general del, del contexto... ...tenemos eh, todavía, eh, después ya de, de más de 25 años de desarrollo de la web... no, ...la, la promesa de, de Internet como un lugar donde las conexiones... ...se dan de manera fluida y donde parece que no, hay, no existen esas barreras. La práctica, eh, la, podemos ver que también se dan, ¿no? La misma tendencia a, a juntarnos con los que son similares a nosotros... Eh, ...también se sucede en la red, ¿no? ...y aunque voy a hablar de cultura digital... ...no está de más recordar esta, esta cita de Cedric Price... ...un arquitecto utópico de los años 60... ...del colectivo Archigrime en Inglaterra... ...que decía que la, la tecnología es la, la respuesta... ...pero ¿cuál era, cuál era la pregunta, ¿no? Y entonces eh, aquí eh, me gusta poner esta diapositiva... ...para no caer en posicionamientos así tecnófilos ¿no? o, o, o de solucionismo digital, ¿no? como se suele llamar, ¿no? que parece que va a haber una aplicación o va a haber algo, una, una nueva herramienta que va a solucionar los problemas eh, básicos ¿no? que tenemos, de, yo sé, de desigualdad o, o los que queráis. ¿no? Entonces, eh, el otro día, que también eh, incluía esta diapositiva en una presentación de... Eh, ...donde estábamos pensando con bibliotecarios... cómo podía ser una biblioteca en el futuro... ...decía cuidado eh... ...que igual de mal me parece... ...como la fe, el fetichismo... Eh, ...cuando se habla de tecnología... ...que siempre alguien saca el móvil ¿no?... ...porque un libro también es una tecnología ¿no?... ...y a veces eh, ...en algunos contextos ¿no? Eh, se, ¿no?... ...se dice... ...no el libro hay que preservarlo... ...bueno veremos ¿no?... ...en qué medida ¿no?... ...o sea no... ...no... no, no ...no caigamos también en ese fetichismo, ¿no?, ese... ...y luego cuando hablamos de cultura digital, también aquí yo creo que hay que... ...si, si pensamos que hay prácticas eh, de lo digital o de las nuevas tecnologías... Que nos, ...que nos parece que puede ser una inspiración para pensar otros modelos... ...de institución cultural, eh, no sería... Eh, ...de cualquier tipo, ¿no? En la red, digamos, que se encuentra ejemplos de todo tipo para bien y para mal. En concreto, creo que la, el, digamos, lo más fértil, lo más rico se da precisamente en la creación de la World Wide Web... ...los protocolos de CPIP con, con como, como bienes comunes, ¿no? Eh, protocolos que son utilizables por todos... Eh, ...la idea del de software libre también, ¿no? O de Wikipedia, ¿no? ...todo un sistema de, de licencias que permiten la reutilización, la, la, la modificación, la mejora de, del código... ...y que eso se pueda compartir. ¿no? Son sistemas de cooperación en red eh, que realmente eh, son como un milagro. ¿no? Eh, eh, y entonces creo que ahí hay una fuente de inspiración. Vamos a ver si eso tiene sentido trasladarlo... no ...esos tipo de prácticas a otros contextos. Yo creo que ahí es la donde está... Eh, digamos, el uno de los retos y cuando eh, eh, hablo de esto no quiere decir que sea la única tradición posible ¿no? yo digo que es uno de los retos posibles, hay otras tradiciones de formas de gestión, eh, de organización de autoorganización, no sé, movimientos vecinales, movimientos sociales eh, que son previos, digamos a la revolución digital, que también tienen muchísimo muchísimo que aportar ¿no? o sea que no, no sería el único eh, digamos, fuente de inspiración y ahora voy a hablar de dos, digamos, de cuáles serían, para, a mi juicio, como las dos claves o los dos patrones eh, o los dos retos eh, de las organizaciones hoy en día, de las instituciones hoy en día. El primero es el más claro, es, eh, eh, tiene que ver con cómo mm, incorporamos de manera más activa a los usuarios dentro de las organizaciones. Ya no son, ya no son solo eh, clientes, receptores de, de servicios, lectores sino que eh, las, digamos, las organizaciones pueden constituirse en plataformas en las que las personas tienen, pueden tener algo más que, que decir. Puede ser una biblioteca, puede ser una ciudad ¿no? o puede ser un, un partido político. ¿no? ¿Cómo lograr espacios donde las personas se puedan implicar de una manera más activa en la toma de decisiones, en la creación de valor, en la, digamos, también en la, en la mmm, construcción digamos, de los entornos? que configuran sus vidas, ¿no? O sea, esa eh, sensación que hay de que hay una distancia entre las personas y las instituciones, eso es un problema, o sea, que las decisiones que afectan a nuestras vidas se toman en lugares que están eh, alejados. Y entonces creo que hay una oportunidad para acortar esa distancia y digamos, se podría resumir en, en digamos, diseñar, eh, ...organizaciones instituciones que son más democráticas... ¿no? ...donde las personas se pueden implicar de, de una manera mejor... Eh, ...no solo a título individual sino como colectivo... ¿no? Eh, ...y pongo esta imagen... ...que creo que resume un poco, además hablando de innovación ciudadana... ¿no? Eh, ...los estudios de innovación y este profesor del, del MIT, Eric von Hippel... ...lleva ya tiempo eh, analizando estas formas nuevas de, de innovación... ...innovación ciudadana, innovación basada en el usuario, innovación oculta... ...la que los eh, indicadores tradicionales no, record, no, no, no, no, no, no identifican... ¿no? Eh, y es, es precisamente eso, ¿no? El valor que pueden generar usos no previstos, ¿no? hackeos, ¿no? Usos no previstos que hacen los consumidores y que generan cosas nuevas eh, con independencia de lo que estaba previsto pues por el productor o por el.. Eh, no sé, el político o, o quien sea, ¿no? La capacidad creativa de las personas, ¿no? Para, para mejorar el mundo que les rodea. Entonces ese creo que es uno de los retos. Y el segundo tendría que ver con. Eh, ...cómo hemos organizado hasta ahora las, eh, la experiencia y el conocimiento... Eh, ...en especialidades, en, utilizando a veces esta, ¿no? muy a menudo esta metáfora... ...que es la del árbol, ¿no? con, con ramas que se subdividen en otras ramas... ...y, y cómo eh, esta forma de organización, que se puede la encontramos no sé en un periódico... ...en una, en una universidad... ...pero también en, un, en órganos de gobierno, ¿no? en, un, en un ministerio, por ejemplo, ¿no?, eh, con sus, otra vez, ¿no?, sus áreas de gobierno, sus ámbitos competenciales... ...cómo eso eh, muchas veces se vuelve insuficiente al abordar temas complejos que requieren eh, de muchos tipos de competencia... ...de muchos tipos de conocimiento, que no solo vienen desde, desde un lugar, ¿no? de, de, de experiencia, sino desde de, de distintos, ¿no? Entonces, tendríamos pues, de los especialistas en ese área, pero que tienen, tienen que conversar con otras áreas de conocimiento, pero también hacia digamos en, en otra dirección, con los es, activistas, los eh, es, ciudadanos que son expertos en su propia experiencia, los académicos. O sea, ¿cómo, cómo generamos lugares de encuentro de distintas formas de producción de conocimiento. Como veis, esta, en definitiva, es un poco derivada del la anterior, ¿no? en el momento que que una organización se abre hacia el, hacia, hacia los usuarios y ahí puede entrar cualquiera. ¿no? Eh, bueno, la imagen de este libro, es un li el libro de los árboles, que no es un libro de botánica, es de Manuel, Manuel Lima, que es experto en visualización de datos y tiene todo un, ha recogido un montón de... De, ...de imágenes, de, de cómo el árbol ha sido la metáfora que, que hemos utilizado... ...para organizar la experiencia del conocimiento... ...y él propone la de la, la, de la red, ¿no? Eh, con esto no quiere decir que el árbol no, lo, no, debamos dejar, o no tengamos que dejar de, de, de, de utilizarlo... ...y vemos también que la red no es, no sé, una amalgama de conexiones... ...también hay regiones, ¿no? Como decía antes, hay unas tendencias a... ...entonces... Eh, la clave, yo creo, es ver cómo eh, nos manejamos entre la forma red y, y el árbol, ¿no?, en, en, en las distintas situaciones, pero eh, que el árbol no sea lo que impide que podamos abordar eh, los, no sé, proyectos de formas complejas. Bueno, y es en este contexto en el que… Eh, yo creo que aparecen los laboratorios ciudadanos ¿no? como una necesidad de crear lugares de experimentación, de producción, de encuentros, o sea, lugares que no son solo de lectura, sino son lugares de hacer, eh, en el que cualquiera puede participar en la, en la producción y digamos, participar de una cultura que no es de solo lectura, sino de lectura y escritura. En este caso, por ejemplo, es una imagen de una biblioteca en Detroit, pero tengo también otra imagen de Detroit en una parroquia, al también pensar la idea de espacio donde se produce comunidad en la producción, no tanto en... no son comunidades de espectadores, son comunidades de productores. Este de Copenhague, por poner otro ejemplo muy diferente, de, de colaboración entre técnicos de la administración y ciudadanos en el diseño de, de políticas públicas. O este que me gusta mucho en... ...en Austria, en la zona rural... ...cerca del Tirol, que es eh, Otelo... ...es una red de pequeños eh, laboratorios... ...que se ubican en escuelas... En, ...en bibliotecas, en edificios abandonados... ...y funcionan como lugares de producción... ...donde el único requisito es que haya más de una persona... Eh, ...para hacer un proyecto se necesita más de uno, ¿no?... ...siempre tiene que ser en, en, en comunidad, en colectivo... ...y eso es la, eh, también el... Eh, la, ...a la tradición a la que, digamos, pertenece Medialab Prado... ...que es, como decía, un centro municipal del Ayuntamiento de Madrid... ...esta es la antigua sede en un antiguo, una antigua serrería... ...o sea que también forma parte de esta eh, lógica, de esta tendencia... ¿no? ...de transformar edificios industriales en espacios culturales... Aquí, con la, yo creo que con el acierto de mantener eh, la idea de espacio de producción, no, no solo de exhibición. Y lo definimos eh, Media Lab Parado como un, como, decía, como un laboratorio ciudadano, pero que tiene como tres, tres aspectos que, que son clave. ¿no? Por un lado, como una infraestructura, es el edificio, que cuenta con espacio de taller, de producción, también de exposición, pero no con la idea de... Eh, exponer cosas que se han hecho en otro lugar sino la exposición como una, un buen dispositivo para hacer públicos ciertos procesos y posibilitar que alguien eh, vea un proyecto al que luego se puede sumar como colaborador hay también un fab lab, hay una cantina como espacio de, también de socialización y de experimentación, una fachada pero sobre todo, aparte de una infraestructura que creo que es importante, es una comunidad, ¿no? una comunidad de de, de usuarios activos, de usuarios que participan en la producción, ya sea proponiendo una idea o sumándose a la idea que otros hayan propuesto, porque todos los proyectos se hacen en equipos de trabajo que están formados por los que han propuesto la idea más los colaboradores que se suman de manera voluntaria a llevarla a cabo siempre hablamos de ¿qué es lo que hacen? pues son prototipos ¿no? eh, serían las fases iniciales Incluso eh, hablamos a veces de protoemprendimiento, ¿no? Si para utilizar un poco la, la, de las denominaciones que empleaba eh, Raúl, en las fases primeras del emprendimiento hay unas anteriores todavía, es cuando ni siquiera estás pensando en que eso pueda tener alguna incidencia en tu vida profesional o y mucho menos. ...pensar que ese experimento... ...que se está ahí empezando... Eh, ...va a tener... Eh, forma de empresa ¿no?... todas cosas porque... Las, ...los grupos de trabajo... ...los equipos de trabajo... ...los conforman personas... ...que se acaban de conocer... ...y el único propósito es el de aprender... ...intercambiar conocimientos... ...y si sale algo potente... ...estupendo... ...pero luego ya veremos ¿no? ...entonces... ...esa noción de protoemprendimiento... ...a nosotros nos ha sido muy útil... Eh, ...para digamos... ...justificar también el medialá dentro de lo que llamaban... ...el ecosistema emprendedor de innovación. Y bueno, como decía, son prototipos muy diferentes... ...no hay una orientación disciplinar, o sea, hay proyectos... ...a lo mejor que se podían estar más ligados al ámbito del arte... ...del diseño, eh, de la investigación académica, del activismo... ...de la ciencia, de la ciencia ciudadana, de la agroecología... Eh, vemos aquí un proyecto de apicultura urbana, um, videojuegos experimentales, de realidad aumentada, otros son de carácter más, más teórico. En el fondo, la idea, y aquí cogemos, podemos coger una metáfora de, de Internet, la idea es habilitar un centro cultural de producción que funcione como una plataforma. ¿no? Entonces, eh, cada grupo, de alguna manera, se autoorganiza en la producción y lo que hace es desarrollar un proyecto... ...que normalmente no tendría cabida en otro lugar... ...precisamente por su carácter transversal... ...o interdisciplinar. ¿no? Entonces tenemos... ...una infraestructura, una comunidad... ...y una, unos modos de hacer... ¿no? ...que son los que permiten precisamente... ...que personas tan diferentes... ...que vienen de distintos mundos... ...se puedan reunir en torno a proyectos concretos. ¿no? Y voy a hablar... ...de tres modos de hacer... ...aunque podríamos hablar de alguno más... ...como por ejemplo la... Eh, la parte de la, de la fiesta ¿no? pero eso lo, no lo voy a mencionar ahora voy a hablar de los talleres de producción de la mediación cultural que ya ha mencionado, ya ha hablado Raúl de ello y, de la, y del archivo de la documentación los talleres de producción que ya llevamos más de 10 años eh, haciéndolos, funcionan de una manera muy simple y es con dos tipos de convocatoria y luego un momento de taller de reunión, la primera convocatoria es a ideas, a proyectos y siempre con, con temas que no son no tienen una orientación disciplinar, o sea que, por ejemplo, es la ciudad como base de datos, la España vacía, que se está haciendo ahora, comprender las infraestructuras, luz de espacio y percepción, magia y tecnología. O sea, asuntos que podrían eh, ser interesantes a cualquier persona con independencia del, de su mm, ámbito de conocimiento, de experiencia. Entonces, una vez. Eh, que se presentan todos esos proyectos se hace una selección, también atendiendo a, a criterios de diversidad o sea no nos interesa solo los 10 más votados los 10 mejores y ya está, sino que hay algunos a lo mejor que tengan un enfoque más en la tecnología, otros más en no sé, en el activismo otros más en el arte, otros más en el diseño precisamente para eh, mostrar, digamos, la riqueza de puntos de vista o la pluralidad de puntos de vista en torno a un tema concreto, pues no sé, la, la movilidad o cualquiera una vez seleccionados esos proyectos, se abre la convocatoria a los colaboradores y ahí es donde se puede sumar mucha más gente a la, a la producción, ¿no? porque ahí, eh, a lo mejor hay 10 proyectos seleccionados, que son 10 personas, o a lo mejor en algunos casos el, hay un equipo promotor, que son tres o cuatro, pero eh, luego los colaboradores pueden ser, no sé, entre, entre 60 y ciento y pico personas. ¿no? Entonces, una manera de abrir las formas de producción. Y por último ya... O sea, ya se han presentado los colaboradores, se juntan todos los equipos de trabajo durante un tiempo determinado, eh, todos juntos en, en el taller en Media Lab ¿no? o donde se haga el, este, este taller de, de producción. Y entonces durante dos semanas y si son intensivos internacionales, pues está todo el mundo trabajando y conviviendo en torno a esos proyectos. A veces son también fines de semana y si son talleres de carácter local, hay grupos de trabajo más estables pues que se reúnen una vez a la semana durante... ...un periodo de tiempo... ...pero la filosofía es la misma... ...alguien que tiene una idea... ...y potenciales colaboradores que quieren sumarse... ...para hacerse, hacer la suya también... ...y que esa idea inicial pueda evolucionar... ...y de ahí salga un prototipo... ...hablamos de prototipo porque es como... ...la primera fase en la que un proyecto... ...se construye, se lleva a la práctica... Pues ...tengo aquí algunos ejemplos... ...ahora está teniendo lugar... ...esta convocatoria que es sobre imaginar el movimiento... ...la movilidad en, en la ciudad, ¿no? ...para pensar en la sostenibilidad de las ciudades... ...o esta que también está justo pasando esta, esta semana... ...que es eh, Madrid Escucha, Ciudadanos y Empleados Públicos Mano a Mano... ...ahí queremos justo explorar dos formas de conocimiento muy diferentes que es mucho más diverso, pero es verdad que hay un conocimiento de los técnicos de la administración que es muy valioso y a veces dicen, ah, pues he hecho en falta a lo mejor a alguien de fuera que pudiera ayudarme. Y al revés, hay iniciativas ciudadanas a las que le vendría muy bien un técnico de la administración. Entonces, queremos justo explorar esas dos. No solo en este taller, ¿no? En todos los talleres debería también... ...juntar a académicos, a activistas, a, a ciudadanos, a empleados públicos, ¿no? siempre hemos, lo hemos intentado... ...pero consideramos que era bueno hacer uno específico sobre, sobre esta colaboración entre unos y otros. Y voy a poner algunos ejemplos muy rápido de... Eh, ...proyectos, prototipos que se han hecho en talleres de este tipo. Siempre me gusta poner eh, una serie sobre proyectos de, que tienen que ver con la calidad del aire... ...para que veáis sobre un mismo tema, no se hicieron en un, mismo, en un taller, eh. es de distintos talleres, pero la, la, como las distintas formas que puede tener un proyecto relacionado con la calidad del aire... Por ejemplo, eh, esto que es una visualización dinámica, ¿no? de, temporal, ¿no? de, de cómo van cambiando los distintos, distintos componentes de, de la calidad y georreferenciado según las estaciones de, de medición y ver qué ocurre. no Por ejemplo, era, podía, simplemente viendo la, la representación, eh, había un pico en una determinada zona de la ciudad, siempre, y además era muy llamativo, siempre que hay partido en el Estadio Bernabéu. ¿no? Entonces, mmm, el, eh, digamos que, que es una herramienta para encontrar relatos sobre la ciudad a partir de, de información que de otro tipo de información ¿no? en este caso la calidad del aire en, hubo alguna gente que propuso eh, no sólo hacer una visualización de datos con eh, con los datos que ofrece el Ayuntamiento a través de su portal de datos abiertos, que me acuerdo que en, en un primer momento, cuando se hizo este, este taller en 2009, todavía no había política de datos abiertos, creo que, que, que en casi ningún municipio en, en España, desde luego en el, de, en el Ayuntamiento de Madrid no había, entonces conseguir los datos ya era una gestión, ¿no? Eh, entonces también se proponían estas. ...estos dos dispositivos para medir en otros puntos de la ciudad... ...alguien que quiera medir en su en su, en su casa, en su terraza... ...y compartir luego esos datos eh, en un archivo común. ¿no? Era la iniciativa esta del Air quality Air, ...que se inició en Inglaterra, en Holanda... ...pero también entraron en colaboración... ...este grupo de Internet de las Cosas de, de Madrid... ...con Sara Alvarellos y César García Sanz. ¿no? Este, por ejemplo, sería... ...aproximación a, a, al tema de la calidad del aire... ...pero desde el arte, ¿no?... Eh, ...con Avis Data... ...y ellos tenían sintetizado... Eh, ...cantos de pájaros... ...que se activaban con las fuentes de datos... ...de una estación cercana a Medialab, ...una estación de medición del ayuntamiento... ...entonces oían cantos de pájaro, ...de tal manera que si de repente empezaba a desafinar... ...o a distorsionar es que superaba el umbral... ...de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud... ¿no? ...y aquí jugaban eh, como una reflexión... Eh, a todo este tema no de un mundo que tenemos todo sensorizado, cuando en realidad eh, la naturaleza, ¿no? antes explicabas el esta, las, los pelillos de las de las eh, hojas de las fresas, que son buenos indicadores, ¿no? los bioindicadores que ya te, te están diciendo cómo, qué es lo que está pasando en ese, en ese ecosistema. ¿no? Entonces ahí eh, un proyecto más desde el arte, o este es similar a al de las fresas, ¿no? de ciencia ciudadana, en la, también los líquenes que hay en los árboles, el tamaño de los líquenes son buenos indicadores de la calidad del aire en ese punto. ¿no? Hicieron una, por ejemplo, en el retiro, viendo que en el centro del retiro había líquenes muy grandes y al, y al ir a los extremos casi desaparecían, ¿no? donde hay más tráfico. Aquí unos proyectos... Eh, ponía también el otro día con, en la presentación a bibliotecas de, de proyectos más relacionados con la cultura escrita, ¿no? eh, todo lo, todos los las grupos que hay de trabajo sobre de, eh, editar en Wikipedia, el proyecto Wikisfera y las editatonas que, que organizan ¿no? eh, para pues, mejorar los artículos en Wikipedia, en especial de la representación de mujeres, ¿no? el último que hicieron era sobre mujeres programadoras, el grupo de Cocinando ebooks de herramientas para la edición, con herramientas libres, edición y publicación en internet, traducciones colaborativas que hemos hecho con la, en colaboración con la Universidad de Málaga, ¿no? traducciones colaborativas de textos, que luego se de libros que luego se publican, o grupos de lectura. ¿no? A todo lo que tenga que ver con reunirnos para hacer algo juntos, ¿no? que tiene una dimensión de producción. Bueno, están, como decía, los talleres de producción y... Un modo fundamental de hacer una práctica básica en dos laboratorios ciudadanos es lo que llamamos mediación o mediación cultural. Y es la operación, digamos, de, de manera activa, eh, buscar potenciales proyectos y co potenciales colaboradores. En la de crear también prácticas de hospitalidad en el espacio para que cualquier visitante que entra por primera vez y cree que está entrando en una sala de exposiciones, un centro cultural al uso, sepa que está invitado a participar como colaborador ¿no? en algún proyecto. Entonces, es, como la, podríamos definirlo como la práctica que permite convertir eh, a un visitante, a un espectador, en un coproductor. ¿no? Y, y hay un equipo de mediadores culturales que además, como decía Raúl, llevan a cabo eh, un proyecto de investigación, dedican unas horas a atención al público, a los grupos pero eh, también llevan a cabo proyectos de investigación de producción que también se abren a la, a la comunidad. Uno de los ejemplos es este de autofabricantes, de Francisco Díaz, eh, trabaja, de hecho él viene en, empezó, a, empezó este proyecto en Sevilla, eh, la producción de prótesis para, de manos para, para niños, que como están en nada de crecimiento, las soluciones comerciales, ...pues son muy costosas porque hay que ir y ...entonces están trabajando pues con diseños, eh, con impresoras 3D... ...y aquí el grupo pues es muy diverso, de, eh, hay diseñadores... ...desarrolladores de software, eh, artistas, arquitectos... ...trabajadores sociales y, y, y familias de afectados... ¿no? Ya ...hay ya un par de chavales que están usando manos... ...que se han producido en este grupo... Hay otros grupos, estaba el de experimentación en textil que, que comentabas, eh, hay otros de, por ejemplo, hay uno que es de creación de entornos, de autoconstrucción, entornos para el juego y ¿no? eh, para, para la crianza. Pero bueno, en todos los casos siempre insistimos en que es esencial como un tercer modo de hacer la, la, la documentación, que es lo que permite que luego lo que sucede en, un, en Media Lab luego pueda ser útil en otros contextos. Entonces, eh, los proyectos se pueden replicar. Este de las prótesis no es, en, eh, medialmente no es el único sitio donde se está haciendo. Hace poco es, estuve en, en Bogotá, en Colombia, y había un grupo ahí que estaban haciendo también proyectos y con los que hay relación, ¿no? Porque la idea de que eh, todo se publica con licencias que permiten su re reutilización, ¿no? Entonces, permite la colaboración a distancia. <coughs> y luego también... ...la idea de que las metodologías de trabajo... ...se puedan replicar, ¿no? Entonces... Eh, ...los talleres de producción, por ejemplo... ...se han, se han hecho en otros contextos, ¿no? Para concluir esta primera parte... Eh, ...sí que quería decir... Eh, ...hablar como de... ...algo que es un, un lugar común, ¿no? De que aprender haciendo... Eh, ...es mucho más productivo, ¿no? Eh, ...pero si además lo haces con otras personas... ...y en público... Eh, ...tiene mucho más potencial... ...o sea, lo que haces... ...tienes que mostrárselo a la comunidad... ...no es, un, no es una cosa de... Pues, ...no sé, pienso en la universidad... ...que haces tu examen... solo lo ve el profesor... ...te califica... Eh, digamos ...es un contexto de aprendizaje... ...mucho menos rico... ...que cuando se basa en el hacer... ...juntos en público... ...además con proyectos... ...que benefician también a la comunidad... ¿no? ...pienso que eso también es una necesidad... ...que tenemos todos de sentirnos útiles... ...dentro de la comunidad... Entonces ahí hay como dos derivadas, ¿no? La, la idea de aprender a cooperar y aprender a vivir juntos como algo fundamental que deberían ofrecer todas las instituciones públicas, ¿no? Facilitar eso, ¿no? Bien, y en la segunda parte de, de la presentación, que no se sé si me da tiempo porque me enrolla mucho, voy a ir muy rápido. En realidad es ahora donde eh, voy al tema de la, del título, ¿no? De cómo ...pensar más las políticas, hasta ahora he hablado más... ...de lo que sucede dentro de un laboratorio ciudadano... ...y lo que nos interesa sobre todo es cómo se relaciona... ...con el entorno. Y tiene que ver también con cómo prototipamos algo que va... ...de lo micro a lo macro, yo creo que en Zaragoza Activa... ...justo lo que habéis hecho, todo ese tipo de, de, de escaleras... ...es también diseñar pues un ecosistema que funciona... ...que ofrece distintas eh, funcionalidades, distintos eh, servicios... ...dependiendo de las distintas formas de implicación, etcétera. ¿no? Eh, por eso, bueno, eh, en, en, en, nuestro, en nuestro caso, eh, pongo también aquí la, la imagen de Arduino... ...que es esta placa que mencionaba antes eh, Raúl, no, de hardware libre... Eh, ...para construir pequeños prototipos ¿no? y como de eso hemos fuimos eh, diseñando... ...un modelo de taller de producción que dio lugar también a un modelo de de centro cultural y ahora estamos en la siguiente fase de cómo esto también puede ayudar a, con, a, a, con, a contribuir a, a políticas públicas a otro tipo de, de redes, de ecosistemas y aquí eh, bueno voy a citar rápidamente a David Bollier que tiene este libro de la espiral viral el eh, parte también del de, software libre de Wikipedia de, de, de internet ¿no? cómo genera una ...formas de producción que se van ampliando a, a cada vez a más ámbitos, ¿no? En lo educativo, en lo productivo, etcétera. Entonces, ¿cómo ir añadiendo capas, ¿no? Este es Medialap en el sótano de la Plaza de las Letras, desde 2007. Anteriormente había estado ubicado en el Centro Cultural Conde Duque... ...y realmente no estuvo mal eh, trabajar durante un tiempo en, en un sótano, ¿no? Eh, o sea, conseguir la diversidad de participantes, que creo que ahora poco a poco se está llegando, es difícil de conseguir eh, rápidamente, ¿no? en un modelo que es tan abierto y sobre todo que pide tanto a los, a los usuarios. Con lo cual, los primeros participantes era gente habituada a las redes digitales, habituadas a, digamos, a este discurso de, de lo colaborativo… Eh, ...venían de disciplinas muy distintas, había di eh, diversidad de género... ...pero sobre todo era, era gente de, pues, con formación universitaria. El formato de taller se fue replicando ¿no? en distintos contextos... ...dentro del, del, propio, del propio Media Lab, pero también fuera... ¿no? En, ...en distintos lugares, en España, en distintas partes del mundo... ...con adaptaciones como esta que hubo en Brighton que cambiaban ligeramente el formato, esta más orientada hacia el ámbito de emprendimiento en, en Birmingham, emprendimiento y, y sostenibilidad energética. Y luego ya fue cuando pasaba a la, a la, a la serrería un cambio de escala ¿no? eh, mucho mayor y que permitía, eh, yo creo que, ampliar el tipo de público eh, que normalmente acudía a las actividades de Media Lab. ...y estamos todavía en ello, ¿no? ya han pasado cuatro años... ...y eh, tengo que decir que es un proceso lento, no, no ha sido instantáneo. Eh, fue muy problemático también por, por esta, esto que también expresaba antes Raúl... ...de, de, de esa orientación hacia las infraestructuras... ...en la primera década de los 2000, a finales de los 90... ...a construir edificios sin... ...tener claro cuál iba a ser el proyecto... ...afortunadamente, en el caso de... ...aunque en un primer momento no estaba... Eh, eh, ...orientado a, a Media Lab... ...sí que hubo un diálogo muy estrecho con los arquitectos... ...y entonces eso funcionó bien... ...lo que pasa es que cuando llegamos a la serrería... ...contábamos con el mismo presupuesto que en el sótano... Y ...entonces eso lo hacía eh, muy complicado... ...había que alquilar los espacios para eventos... ...como forma de, de generar recursos... ...y eso fue realmente complicado... Eh, pues entonces también eh, cuando llegó la colaboración con, con SEGIP y el Programa de Innovación Ciudadana eh, que adoptaron el modelo de, de Media Lab en lo que llaman laboratorios de innovación ciudadana. Ha habido en, en Veracruz, en Brasil, en, en, en Río de Janeiro y en, y en Cartagena de Indias. Y bueno, esas colaboraciones con el, con, con el exterior siempre son, son muy ricas por algo que luego me gustaría exponer. ¿no? Cuando hablamos de la ecología de los laboratorios ciudadanos no solo es... ...dentro del barrio, de la ciudad... ...sino también la posibilidad de co colaboración... ...con otros lugares del mundo. ¿no? También con el eh, Instituto Tecnológico de Monterrey... ...que tiene el programa Open Labs... ...y que están pensando en cómo transformar el modelo... ...de universidad a partir de, de esta idea... ...de los laboratorios ciudadanos... ¿no? ...como forma de conexión con el afuera... ...y otras formas de, de aprendizaje. ¿no? Y llegamos ya en 2016... ...a la colaboración con el área de participación... ...transparencia y gobierno abierto. Eh, esto nos ha permitido eh, incorporar a un equipo nuevo de gente... ...seguir con algunos programas que ya teníamos, reforzarlos... ...y eh, ampliar algunos nuevos, como por ejemplo... ...todo lo que tiene que ver con nuevas herramientas... ...de participación digital. Este es el grupo de COIN Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha, ha hecho un software que se llama Consul... Que es un software que se utiliza para la plataforma Decide Madrid, o sea, es un software que sirve para generar espacios de deliberación y participación ciudadana. Y como es libre, ya se ha replicado en 40 ciudades distintas e instituciones, ¿no? con lo cual se está contribuyendo desde muchos otros lugares a, a, este, a, a este proyecto. Y eh, todos, los, eh, todos los meses hay una sesión de Coding Madrid en la que los desarrolladores de Consul se juntan con. Eh, ...investigadores, desarrolladores, eh, gente de empresas... ...que están utilizando Consul... ...para ver cuáles son las novedades... ...y generar ahí un espacio de aprendizaje. ¿no? Creo que es un ejemplo bueno de cómo el software libre... ...permite fórmulas de cooperación público-social muy interesantes. ¿no? Entonces, voy a poner un vídeo rápidamente... ...y ya así casi termino. Eh, una de las líneas de trabajo es de participación eh, digital... Permitir, ¿no? ¿Eh? Sí. Voy a poner este vídeo porque es de un taller de producción y así veis como lo, el, el ambiente y de trabajo que se produce. A ver si encuentro. ¿Cómo es esto? Es que está, está como desconfigurado, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Es que se ha abierto el internet explorer. Sí, pero a ver si hay otro navegador. Vete a Google Chrome. Joder. Ah bueno, es que ya viene este. Bueno, a ver si ahora lo abro. No. Solo tengo que poner, como un escudo cerrado, poner una contraseña. Sí, pero aún así está como muy Cúpate el enlace. ¿Eres este? No, es otro. Vete al Chrome. Sí, el Chrome mejor. Bueno, sí, va. Es que antes. Yo prefiero aquí, intent aquí. intentar antes. Con, con lo libre. No nos dejes mal, zorrito. que tiene que ver con eso a internet, claro, eso es. Este vídeo es privado, dice. Mucho software libre y luego eso. De... <risa> <risa> bueno, este es eh, quería presentaros una primicia. Todavía están poniendo los subtítulos. <risa> pronto será público con una licencia libre. Nos encontramos en Media Lab, que es un espacio que, digamos, ha exportado esta cultura del prototipar, del replicar, de trabajar en formatos abiertos. Creo Media Lab Prado es un espacio que encourages colaboración. Una kind of honest discusión honesta entre personas de diferentes backgrounds, en países y different diferentes Lab es y que a hoy, bueno, pues una continuación de esta línea de trabajo, he llegado aquí al evento de este del prototipar, del replicar, del trabajar en formatos abiertos. I think Media Labrado is really a, a space that encourages collaboration and kind of honest discussion between people from different backgrounds, in different countries and different contexts. Participa Lab is really trying to ask the kind of hard questions and honest questions around what happens when you. Start bringing technology into democratic processes. Y hoy, pues, una continuación de esta línea de trabajo, he llegado aquí al, al evento de, de Colectivo, eh, Muchas gracias por haber venido a este evento, que es un auténtico maratón de trabajo, de pensar juntos. Ha eh, habido una convocatoria abierta de proyectos en el que hemos elegido ocho proyectos de todo el mundo eh, orientados a buscar nuevos procesos de participación. Nada, redes, no funciona bien. Turnómetro es una herramienta para hacer eh, asambleas y reuniones presenciales más efectivas y de una manera más inclusiva. No existe ninguna aplicación que esté enfocada a posicionar opiniones y deseos de personas en un mapa. Y eso es lo que queremos hacer con el mapping. En torno a cada proyecto hay unos 8 o 9 colaboradores que van a desarrollar la idea del que ha propuesto el proyecto. Primero, preguntaos quiénes sois, qué capacidades tenéis, qué contribuciones necesitáis, de qué va el proyecto. Por favor, no os quedéis con la versión original del proyecto que cambie. La motivación, las ganas, solo estar aquí ya es un check, ¿no? de inteligencia que different a este tema de tantos contextos. never thought of these things without these people and they wouldn't probably have thought of the, these ideas without each other as well so I guess that's for me that was the point brain power from different backgrounds on the topic of democracy and there is a lot of presentations and there is also teamwork so there are so many things going on my brain is really high speed all the time and I wish I could do even more I wish I could participate in everything se hizo mucho énfasis en este proyecto también en, en presentarnos a nosotros la ciudad. Este, tratamos también nosotros de, de ir a, a los eventos, no nomás estar encerrados acá, sino de ir a, a asambleas, este, a una de un banco ocupado, a otra, a otra calera, a varios eventos, y tratar tanto de aprender de, de, de cosas que están pasando aquí localmente y de compartir las herramientas y, y, y vinculación sobre todo. We're talking about changing what the government actually is. Yes, exactly. In, in Polis, we are trying to help governments that are in power, that are going to get into power, to, uh, to engage citizens early in the process. And when you ask people early on what do you think, they say the most magic thing. AI is changing the way that uh, the government interacts with citizens and what government is because it, it, it is AI. But it is AI focused on improving democracy, not AI focused on surveillance. And yeah. right now, the, the place in which AI and the power of AI is being applied. Yeah, and the benefit <laughs> will be to the citizen, not, not for the government. Right, that's, that's right, that's right. Vivimos ahora, sí, en una era que tenemos grandes problemas colectivos. Entonces, es un momento muy propicio para invertir en la inteligencia colectiva porque ningún conocimiento solo o centralizado va a ser capaz de solucionar eso, ¿no? Creo que no hay personas completas, a fin de cuentas. Y, y muchos proyectos te desbordan. Pero cuando se da, es una cosa muy, muy bella porque te vuelves parte de algo y puedes hacer cosas que jamás harías por ti mismo. Yo podía contribuir con mis habilidades. Era una pieza y me gustaba ser una pieza. Y el haber sido parte de ese rompecabezas fue de las experiencias más bellas. A veces puedes tú escribir cosas y alguien más te escribe, no lo conoces, pero él te manda soluciones a, a problemas que tú tienes. Creo que eso es la inteligencia colectiva cuando se da. Y está una frase muy buena de, de que el mundo es muy amplio y no gastas tu vida en fricción cuando podrías ir sin impulso con otra gente. Eh, empezamos desde cero, con un equipo totalmente heterogéneo de personas, es que ahora tenemos un, un prototipo, eso es una gran victoria porque es muy, muy difícil en tan poco tiempo crear algo que el creador no tendría pensado. Así que nada, un aplauso para, para todos. Creemos que los resultados son espectaculares y van a tener continuidad y miles de ciudadanos seguramente las van a poder usar. En un día cuando votamos para salir de Europa y elegir Trump, la inteligencia colectiva es la um, más importante. Bueno, perdona, lo dejo aquí además es que hay muchas par muchas partes en inglés. Eh, vale. Aquí todo esto. ¿Dónde está mi presentación? Sí, está. Ah, control. Ahí es que estaba. Vale. No, pero lo no he cerrado todo. Está aquí. Está aquí. Vale. Bueno. Yo creo que ya casi lo voy a tener que dejar aquí, aunque tengo unas imágenes de conclusiones que sí que me gustaría compartir con vosotros para el diálogo había dos proyectos en los que estamos trabajando ahora que me habría gustado mencionar, uno que tiene que ver con se llama Experimenta Distrito y es la idea de hacer eh, laboratorios eh, ciudadanos temporales en distintos lugares de barrios periféricos de Madrid con la, con la idea de a ver, pero podemos poner aquí perdón, ¿eh? Pantalla completa con la idea de, de contribuir a un debate que hay en, en Madrid que es de los centros culturales de distrito también las bibliotecas, otros proyectos que se están pensando, se están repensando entonces decir, oye, ¿por qué no incluir eh, esta idea de los laboratorios de ciudadanos de lugares donde podamos juntarnos para hacer cosas? no, no hay sitios donde podamos juntarnos para hacer cosas entonces eh, está ese proyecto y luego bueno, esta es la experiencia piloto que hubo en, en Villaverde, en una antigua nave de, industrial que ahora ha sido rehabilitada y en un futuro será un centro de innovación, pero todavía no está del todo activo. Y entonces hicimos este laboratorio ciudadano. Y bueno, ahí también hubo que hacer mediación en el distrito, eh, proyectos de distinto tipo, había uno de iFinet. Eh, muy diferentes un, un banco de, de recetas, de, de las distintas comunidades, de las distintas culturas que configuran el barrio, la idea de ¿no? de, de, los, de los colaboradores, este es el taller, proyectos muy potentes como este, no que empezó siendo, la idea era un panel informativo con las actividades que hay en el distrito y al final decidieron generar un, un sistema de pregoneros, ¿no? que acababa aquí con un micrófono abierto donde los vecinos del barrio, ...dicen algo, ¿no?, de que quieren anunciar, ¿no?, esta señora... ...o una niña que había aprobado las matemáticas del trimestre... ...salió a, a decirlo, esta es la fiesta final... ...y ahora en estos momentos se está haciendo en tres distritos diferentes... ...en una, en una biblioteca, en, en Moratalaz, en el distrito de Fuencarral... ...en un centro social, de los nuevos que el ayuntamiento está cediendo a asociaciones... ...y en retiro en un centro cultural, ¿no?, es este... Entonces quería hablar de tres formas de cooperación que creo que es pertinente en este foro. Uno es la cooperación que se da en un mismo proyecto, ese aprendizaje cuando decidimos juntarnos para hacer algo, ¿no? Y ahí hay que ver cómo incorporas o se rechazan las ideas de unos y de otros, cómo se acredita bien lo que ha hecho uno y otro. Todas esas cosas que son clave si queremos que esa comunidad perviva, no ya el proyecto, sino las personas que ahí participan que se sienten bien. Luego hay otro, que es una manera más indirecta, pero muy potente, que es la de, el hecho de que haya un lugar. ¿no? Para nosotros es muy importante que haya un lugar donde mucha gente está haciendo lo mismo, ¿no? con una cultura. Hay unas prácticas determinadas de la colaboración en ese sitio y también un laboratorio es eso. ¿no? Un lugar protegido donde las cosas funcionan de otra manera diferente a, lo, a como funcionan afuera. ¿no? Y en este caso sería un lugar donde experimentar formas de cooperación, de estar juntos. Y el hecho de estar muchos grupos a la vez haciendo lo mismo genera un ambiente. Y luego estaría la siguiente ¿no? eh, forma de cooperación que tiene que ver con estas redes de internacionales o en una ciudad en el que tú sientes que no es un sitio aislado, que no solo pasa aquí, sino a lo mejor lo que estás haciendo puede tener incidencia en otro lugar porque lo pueden aplicar, etcétera, en una universidad. Y es ahí donde ya pensamos más en una ecología o en formas de políticas públicas, que creo que es el lugar donde deberíamos estar ahora. Estamos ahora con otro proyecto que quería hablaros, pero que no da tiempo, que es eh, sobre cultura de la movilidad, en el que queremos integrar distintas piezas. ¿no? La de la experimentación colaborativa, que es la de la que os he hablado, pero también la de participación ciudadana, la de investigación abierta, como generar lugares donde el conocimiento sobre la movilidad, que está ubicado en muchos lugares, por ejemplo, dentro del Ayuntamiento de Madrid, todas las áreas tienen alguna competencia, sobre movilidad, o tiene algo que decir sobre movilidad. Entonces, ¿cómo reunir todas esas piezas, pero también en la fuera? de Procesos de investigación, comunidades de afectados, activistas, y eso permita generar marcos de participación ciudadana de calidad, ¿no? Y, la, y que la experimentación también surja de ahí. Y por último, ¿por qué no aprovechar también el potencial de las, digamos, políticas culturales más tradicionales, ...de la exposición, ¿no? Una gran exposición sobre movilidad... ...pero que parta de todo ese proceso, que no sea solo un hito aislado... ...que esa sería la diferencia, ¿no? De, el otro día pues, proponíamos una, un ejemplo, una metáfora... de eh, ...para tratar de huir de la cultura de los eventos, ¿no? La cultura de los eventos es como, de repente, hay que montar aquí un jardín... ...y llenas todo esto de tulipanes... ...y entras aquí y dices, joder, qué bonito, tal... ...pero claro, eso no es, en realidad no era ningún jardín ni nada... ...porque no había ni tierra ni nada, ¿no? Entonces, el, el, la idea de que los eventos están muy bien... ...pero como que sea algo que florece cuando ya has cultivado el suelo. Entonces creo que eso es clave, tengo que reconocer... ...que uno estaba antes en el, en el debate anterior... ...pero cuando leía la descripción y se proponía eh, el tema este... ...de la capitalidad en, en el año 2031... Eh, empecé a sudar porque es la, las capitalidades, las olimpiadas, todo eso es cultura del evento. Es muy difícil, además todos dicen, no, vamos a intentar hacer otra cosa diferente para que esto sea distinto y genere cosas que luego queden en la ciudad. Es verdad que en algunos casos, en algunas ciudades ha quedado, yo estuve en Glasgow y había proyectos que habían quedado, pero en general, como modelo de ciudad, es, creo que es profundamente equivocado y es atender a esa cultura de, del evento de pegar flores sin raíces. Y para terminar, esto es, para mí, a mi juicio, lo que pueden los laboratorios ciudadanos y luego de hablar de lo que no pueden. Y por eso necesitan otros proyectos, creo, como Zaragoza Activa, a los que sumarse. Y ahí es donde entraría esta idea de ecosistema o de, o de ecología. ¿no? Entonces, creo que pueden disminuir la distancia entre las personas y las, y las instituciones, o sea, lugares donde las personas se sientan... Eh, que, que ocupan un, un papel más activo, aumentar la diversidad de la participación, construir puentes entre lo micro y lo macro, como decía antes, ¿no? O sea, eh, los puentes entre lo micro y lo blanco es que a lo mejor alguien viene a Medialaba a hacer un proyecto de textil y luego de repente dice, ah, pues voy a presentar un proyecto a los presupuestos participativos o voy a participar en esta... ...que hay itinerarios de la participación, me gusta mucho como lo, lo mostrabas... ...porque hay muchas maneras, ¿no? no solo las macro de las grandes preguntas... ...o de la votación puntual, hay formas intermedias. Y entonces creo que los laboratorios ciudadanos pueden ayudar... ...a pensar esa granularidad de la participación. Eh, luego esto de experimentar formatos que luego den lugares... ...a modelos de institución, incluso a políticas públicas... ¿no? ...y resolver algunas necesidades, no todas, ¿no? Y huir del, sol, del, de, del solucionismo, ¿no? de que esto es la fórmula para todo, resuelve algunas necesidades y es, eh, yo creo que la necesidad de estar juntos, ¿no? el derecho también a cuidar, ¿no? de poder participar en proyectos que benefician a otros. ¿Qué es lo que no pueden? Crear empleo de manera indirecta. Y creo que además problemas tan complejos como el del empleo no se pueden solucionar solo bajo una misma fórmula. ¿no? Yo recuerdo... En, aquella, en, en aquellos años creo que eh, parecía que la única manera de generar empleo era fomentando el emprendimiento, creando incubadoras. Y creo que esa sola realmente es muy limitada y tengo, tengo dudas sobre los, los resultados de esas políticas. Luego. Eh, ...pensar que los proyectos, los prototipos... ...van a ser luego un producto que entra en el mercado... ...y que va a generar una nueva, una nueva empresa. Me parece que eso es como ir demasiado rápido... ...y por la experiencia nuestra... ...muy pocos proyectos han acabado así... ...con lo cual, como incubadora de empresas directa... ...a partir de los proyectos... Eh, ...los laboratorios ciudadanos no son buenos, no son útiles. Lo que pasa es que sí, que generan buena empleabilidad... ...porque la gente que participa... adquiere una serie de conocimientos y habilidades muy potentes... ...pero lo más valioso son las redes de personas que conoces, todo esto todo el mundo lo sabe, no las redes informales son la, es la manera de mejorar la empleabilidad, la no tanto a partir del producto, de la innovación, que si lo patentas y aquí tenemos una, una empresa. Luego da solución a cualquier problema, ya lo he dicho, y luego los laboratorios ciudadanos no pueden dar soporte a todas las fases de un proyecto, entonces, está bien que haya lugares de protoemprendimiento, como yo decía, de experimentación básica, de aprendizaje, de socialización, más yo diría, más ligados a la cultura, y luego que es, eso esté conectado con otros lugares que sí que están dando soporte a que una idea, que a lo mejor sí que tiene sentido, pero ya lo, lo, lo, lo tiene más claro, dice, no, ahora queremos montar una empresa y necesitamos otro tipo de ayuda, que puedan acudir a otros lugares. Y ahí es donde creo que podemos ahora... Eh, construir esos puentes ese sería digamos yo creo la, el, los retos de, de, a, del presente y hasta aquí tenéis mi correo una hora he estado ¿eh? bueno eh, soy uno valiente ya extrae aquí Chopolo ha sido francamente interesante, o sea, para nosotros realmente el que pudierais venir era pues una, una clase magistral de, de dos proyectos que a nosotros nos han iluminado mucho en, en lo que hemos realizado. Decir simplemente un poco, por casi por decirlo también a vosotros, ¿no? eh, antes de, de que abramos alguna pregunta, breve que son dos proyectos que surgen del de ayuntamiento, el ayuntamiento es el que lo, lo, les le da soporte. Eh, nosotros en este caso hablo de, de Medialab UGR eh, sale de la universidad tiene una genealogía distinta y, y eso también le da cariz, un cariz distinto porque por ejemplo nosotros no es ni cultura ni eh, Raúl, tu área era emprendimiento en el ayuntamiento Sí, más o menos, o, empleo, empleo Nosotros somos vicerrectorado de investigación entonces eh, siempre tiene ese sesgo ahí eh, en el que de pronto, claro, si fueras por ejemplo estudiante dice, bueno, estudiante que fomentar la participación y tal pero investigación son los que tienen los proyectos H2020, es otra, otra historia. ¿no? Eh, pero estamos dándole eh, esa vuelta, porque si las instituciones públicas, los ayuntamientos necesitan el giro que le estáis dando a través de vuestro laboratorio, imaginaos, ¿qué necesitan las universidades? Porque las universidades en sí se pueden conceptualizar como, como laboratorios sociales en gran medida. Deberían de, de tener esa proyección. Es gente que tiene, digamos, tiempo liberado para estar pensando en cuestiones de, de cambio social. Y, y bueno, pues eso también nos va, nos genera a nosotros una, una idiosincrasia digamos propia, aunque es verdad que con lo que hemos presentado hoy, pues estamos también intentando decir, oye, vamos a dar el salto, y desde la universidad, me ha gustado lo que has dicho mucho, vamos a liar, a aliar a la gente, a las instituciones y vamos a hacer otras cosas distintas, que al final escalen y comprometan más y puedan tener eh, otros recursos y llegar a más gente. ¿no? Bueno, eh, no, no, no quiero, no comento más. ¿Alguna pregunta? Hacemos un 59 segundos antes de que desfallezcáis. Nada, a ver. Bueno, dada la figura de tiempo y, y ahora que es, pues felicidades por el es que ha sido. Y solamente dos cuestiones. Me ha interesado muchísimo el tema que han dicho de cómo tratar esta cuestión de los temas a la, la antigua democracia y, de y tratar de la diversidad, de los la de es la Universidad eh, que es de México, la legalidad, y demás. Que, bueno, eso creo que es un futuro total y de, de, conseguir que esa participación ciudadana llegue más a mi perspectiva. Yo tengo cuestión, como había dado a la gente que había sido protagonista, de la comunidad de derechos comunes, con la directiva comunitaria de derechos, si hay alguna de las cuestiones que también tengan una posición con lo que es la economía social de la cooperativa. Si, no, o en fin, va a salir con que yo pagado en el punto de la cooperativa... Primero a la, a la primera pregunta, sí? Vale, sí, con respecto a lo primero, yo creo, o sea, yo lo que veo es que estos laboratorios pueden ser un instrumento precisamente o sea, no para cambiar del todo las instituciones que tenemos, ¿no? Decir, no, ahora ya toda la universidad es un laboratorio, eso es absurdo, toda la administración. Pero las, las instituciones pueden contar con un lugar en el que funcionar de manera diferente, en el que a lo mejor hay una propuesta que viene de, no sé, de un trabajador municipal, pero que no ocupa un puesto de responsabilidad, pero que tiene una buena idea sobre cómo mejorar las cosas. Y para ese proyecto, para ese prototipo, a lo mejor está bien que sea el que lidere ese, ese grupo de trabajo, en el que hay un, yo que sé, un director general, un concejal, que ahí funciona como colaborador. O sea, como una manera. ...de revertir el tema, el problema de las jerarquías... ...que es que son, en el fondo, las, el problema es como un cuello de botella... ...de la, de la gestión de la, de la información y del conocimiento... ...porque al final, yo qué sé, el alcalde no puede con todo... no si, ...y está hecho todo para que como que es él como la, la, la punta de la pirámide... no ...entonces, eh, que haya un lugar donde esa lógica no sea igual... ...o incluso la colaboración con el dentro y el afuera... La relación entre la, la administración, los empleados públicos y los ciudadanos está muy reglada. Y eso es un problema. O sea, ¿qué, qué espacios de diálogo hay. Entonces, de repente decimos, venga, este sitio, aquí vamos a vamos a imaginar otra, otra, otra otras posibilidades, otra forma de funcionar, hacemos un prototipo, no nos comprometemos a aplicarlo. Además eso es importante porque hay muchas veces ¿y luego qué pasa con eso. No, a veces es mejor que los prototipos no sigan. Porque el experimento no tendría, a lo mejor no es bueno que sigan, pero en otros casos sí, y si, y si, si merece la pena, vamos a ver cómo luego pueden continuar. Pero que hay un lugar donde a, eh, trabajemos solo, digamos, como espacio de experimentación, de aprendizaje, y además lo que sirve, sobre todo, no es tanto solo por el, por el proyecto en sí, que es muy importante, sino porque la gente empieza a hablar. O sea, gente que eh, a lo mejor estaba, pues yo qué sé, en otro edificio, en otro departamento, o un ciudadano con un académico, no sé, generar espacio simplemente para conocerse, ya tiene una utilidad pública muy muy grande y sobre yo creo que para la otra pregunta más del cooperativismo, porque también estoy de acuerdo que ahí, o sea, todo lo que se está apareciendo, ¿no? en la economía social y nuevas formas de cooperativa, pues es un espacio muy rico y también yo creo que una fuente de inspiración que la administración debía ser capaz de potenciar, ¿no? nosotros en la segunda pregunta estamos trabajando mucho con la economía social en el vivero de hecho está el líder de REAS, que es la red de economía solidaria a nivel estatal eh, que ahí tiene mucha fuerza el grupo La Veloz y bueno, o sea que estamos muy relacionados con ellos. Y de la primera pregunta, pues, estoy de acuerdo con Marcos, pero yo soy un pelín más ambicioso y yo sí que tengo eh, un afán de transformación y, y, ...y yo estoy en Zaragoza Activa... ...porque en el fondo lo que quiero transformar es todo... ...quiero transformar primero el ayuntamiento y luego la ciudad... Yo tengo, en fin, soy así ¿no?... ...y entiendo que Marcos también... ...pero pero no me conformo... ¿no? ...con que las cosas que hagamos se queden en ese entorno... ...dicen, escribí un, a, a un artículo hace un año y pico... ...que hablaba como de estos laboratorios... ...como dispositivos troyanos... ¿no? ...utilizar, al final... Por ejemplo, innovar en la universidad es muy complicado. Yo, por, por cierto, el proyecto de mediadores lo hago a media con la Universidad de Zaragoza y me he arrepentido muchas veces de haberlo hecho con ellas porque es muy complicado trabajar con la universidad, con lo cual tiene mucho mérito. Eh, digo que por ejemplo transformar el ejército o el sistema de salud o el sistema educativo que son como mastodontes administrativos es muy complicado o sea es muy complicado generar ahí pero sin embargo en, en proyectos culturales como eh, como Marcos que ahora están empezando a bombear al corazón de la estrategia del ayuntamiento, pero sin, sin menospreciar todo lo contrario, porque han sido periféricos hasta no hace muchos años respecto a lo que es la administración local, que es urbanismo, hacienda y, y movilidad eh, o en mi caso políticas de innovación de empleo, que, en, el, que en, la, en la administración local también eran periféricas porque ni siquiera somos competentes los ayuntamientos que es una competencia de la comunidad o del Estado, pues nos han permitido hacer cosas raras, ¿no? como eran partes presupuestos pequeños, como cosas marginales, esto o, o los innovadores o los culturetas, que ¿no? es una cosa como los que no lo entiendo muy bien, me da igual. ¿no? Pero, pero yo yo estoy ahí, bueno, estoy ahí porque me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho el, el área, no pero, pero en el fondo con un afán de hackeo o sea, espera que os estoy metiendo aquí que es que, que yo no me conformo con esto, que yo quiero cambiar quiero cambiar como ciudadano y en este caso también como trabajador, como funcionario creo que hay que cambiarlo todo, no que todo se convierta en laboratorio de ciudadanos, obviamente que no pero tiene, el mundo ha cambiado es que el mundo ha cambiado es Que, en fin, lo del 15M y tal que decimos tantas veces y tantas cosas quiero decir, son los, los síntomas de un cambio de paradigma y eso se tiene que trasladar es que la universidad por poner ahora, ya que se han ido las instituciones, o sea, las autoridades, Esteban, no te vamos a considerar como tal. ¿no? Es, eh, la universidad tiene que eh, eh, hacer un cambio radical, pero radical. Es que nos, eh, eh, nos por, en El discurso de la cuarta revolución industrial, de, en fin, de todas las tecnologías emergentes que van a cambiar el mundo del trabajo, que los trabajos de los próximos 25 años no existen, que mucha gente, en fin, est, va a ser sustituido por algoritmos o robots y tal. Esto es un cambio pequeño comparado con el cambio que tienen que emprender las administraciones públicas. O sea, las empresas van a cambiar... Claro que sí, y el viaje que tienen que hacer es largo, pero el que tenemos que hacer las administraciones públicas, y por ejemplo la universidad a la cabeza, es infinito. Es que tiene que cambiar por completo. Y eso hoy por hoy las estructuras son muy reaccionarias y la burocracia lo que hace es blindar eh, pues en fin eh, cargos y personas y ya no voy a criticar más que todos sabemos de lo que estamos hablando la universidad es paradigmático pero los ayuntamientos diputaciones, los ministerios y eso tiene que cambiar profundamente y yo en, en esta épica, en este relato épico que me atribuyo normalmente del Hacker Insight me parece que esa es la misión con la que, con la que yo quiero dedicarme el resto de mi vida. como en fin, es, siempre lo cuento, ¿no? La, la administración de España es la estrella de la muerte y, y, y necesitamos pues halcones milenarios o x wing ¿no? Pequeños cazas que sean lo suficientemente pequeños como para meterse en el corazón de la estrella de la muerte e implosionarla desde dentro, sabiendo, que siempre lo cuento, que el destino, el único destino posible del Hacker Insight es morir en el intento y darle el relevo a otro, ¿no? Darle como Han Solo en la última de Star Wars, no sé si la habéis visto, ¿no? En fin, quiero decir, al final, eh, eh, es, es, es eso de lo que se trata de, de la estrella, la muerte. ¿Puedo, puedo decir algo por alusiones? Porque la verdad es que yo admiro el espalpajo de Raúl en las presentaciones, pero yo no me conformo tampoco. Lo único que realmente me cuesta trabajo hacer discursos así tan totalizantes y tan épicos, porque creo que las transformaciones sociales es, son precisamente sociales y es muy, muy difícil como diseñarlas tan de arriba abajo. Entonces. ...creo que hay una oportunidad muy grande... ...y porque tampoco, también creo que no solo pasan, suceden de abajo arriba... ...sino que también se pueden hacer políticas... ...que mejoren las condiciones ¿no? de, de la vida... ...y de la autoorganización... Auto ...pero... Pff, ...claro, o sea, me cuesta... ...me cuesta como trabajo así, ¿no? ...decir, hay que, o sea, hay que cambiarlo de arriba abajo... ...eso lo, lo firma todo el mundo, ¿no? ...pero, eh, ¿cómo, no? ...entonces, no sé luego <risa> <mismos>. par y media la Madrid no sé si hace falta pero bueno pero que veros o sea en profundidad qué pasaba creo que Raúl hubiera necesitado cuatro horas tú igual Marco bueno enhorabuena a los dos y ahora eh, el guante Esteban ...porque yo trabajo en la Administración Cultural... ...y ahora eso que no me oyen los tal, pues... ...no vamos a hablar de lo que es la Administración... ...la Junta de Andalucía, en Cultura... ...el buque, en fin, el buque varado... ...y, pero la Administración son personas... ...somos personas... ...que queremos también hacer cosas... ...que la estructura muchas veces no nos deja efectivamente... ...pero podemos utilizar a otras estructuras... ...porque si nosotros decimos... ...que queremos hacer algo colaborativo, participativo... ...en la Consejería en Cultura... ...oh, el 15M, qué miedo, no... ...pero sin embargo, si la Universidad nos invita... ...si se crean este tipo de foros... ...sabes, que yo creo que ahí... ...tenéis un papel estratégico, por lo menos en esta comunidad, no conocemos otra... ...pero realmente que la Administración sí que necesita, creo, derribar barreras... ...lo de Madrid Escucha me ha encantado, porque cuántos técnicos en nuestra Administración hoy... ...estarían deseando escuchar, ser escuchados, colaborar... ...pero el sistema no te deja abrir puertas al ciudadano, ¿no? No tenemos presupuesto, pero tenemos muchísima gente en la casa con ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese eslabón vuestro, ese papel estratégico de la Universidad... ...si conseguimos dinamizarlo entre todos... ...y escuchando, de, siguiendo la estela que nos están marcando ¿no?... ...así que gracias y a por ello. Yo creo que sí, el espíritu que tenemos es el mismo, el de liar a... ...esta mañana... ...esta mañana realmente el artefacto que hemos montado... ...aunque tuviéramos que poner dos filas... ...con reservado... ...era porque teníamos que liar a las instituciones de nuestra ciudad... O sea, yo creo que, además, creo que lo que lo estamos empezando a conseguir. Pero, bueno, pues si hay que jugar esa liga y esa estética, sí, pues sí. lo haremos. Pero eh, es una vía, pues, por ejemplo, si universidad puede dar legitimidad a que lo que vosotros hacéis en vuestro ámbito parezca que es una cosa demasiado hacker, pero aquí, que también lo es, pero como venís desde fuera parece que no, y tenemos que invitarnos los unos a los otros, porque contándolo en casa ajena… ...siempre como que es distinto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, estuve yo allí, ¿no? En lo que organizasteis... ...y me pareció fantástico, entonces, pues bueno, tenemos que crecer, eso sí, hacer más redes y, y lo vamos a conseguir. Sí, pues lo primero también agradeceros que estéis aquí, la verdad que ha sido un gusto conoceros y en persona... ...y, y la, la impresión que me llevo también, además de lo sugerente e ilustrativo que ha sido las do, la, la dos ponencias... es. Eh, ...como el reto que creo que me estoy planteando en los últimos años... ...sobre todo es la, la dificultad a cambiar cosas, aunque sean pequeñitas... ...tanto porque sabemos que las instituciones de todo tipo pues, tienen una inercia... ...y tienen una serie como de mecanismos de autoprotegerse, ¿no? Y de, también porque es normal, ¿no? La gente... Eh. Entonces creo que el gran reto que tenemos y que creo que tienen también... ...los, los laboratorios es precisamente generar esa ese hábito a, a cambiar sin miedo ¿no? y, a, y a saber un poco afrontar retos que muchas veces pues no saben a dónde te llevan. Entonces, muchas veces surge esta cosa del de, de, miedo a, a qué hay detrás o si tú eres de, de, de este bando o de este otro y creo que el generar estos espacios de encuentro donde la gente pueda aparecer ¿no? y, y ser visible y compartir cosas y tal es fundamental. Por eso, quizá creo que una de las últimas cosas que también un poco por curiosidad al, a Marco le quería preguntar, el, el proyecto este de experimenta distrito, ¿no?, de esto de crear espacios de encuentro en los barrios, es una de las cosas que, que creo que esta cosa de lo micro también es por empezar por algo que sea factible. Yo creo que el, el reto ahí es encontrar de qué manera se pueden cambiar cosas y se pueden generar eh, eh, situaciones ejemplares que puedan estimular a otros… ...a otros otro mecanismos, otras otra agrupaciones, ¿no? Entonces, eh, preguntarte cómo lo estáis haciendo allí en Madrid... ...de cara a un poco como esos barrios... Eh, ...porque en cuanto se habla de espacio público... ...es donde surge, porque es el, quizá el elemento más... ...controvertido a nivel mediático, a nivel político... ...ya lo hemos visto en Madrid, por la cantidad de controversias... ...que surgen en cuanto se cambia cualquier cosa. Bueno, el... Esto de la eh, experimenta distrito y se ha hecho, o sea, se está, este fin de semana empieza en tres barrios, pero ya llevan trabajando cuatro meses ¿no? en, en, en, tres en esos tres barrios distintos y se hizo la experiencia piloto en, en Villaverde, creo que ha sido la, la experiencia más bonita en la que hemos podido participar en los últimos años, porque realmente es ver la utilidad de, de algo que... Que en otros contextos, por ejemplo, eh, donde está Mediala, que es en la Serrería, eh, ahí cuando sales a la calle, la gente que te encuentras prácticamente ninguno vive allí. Y a lo mejor ninguno, muchos no son de Madrid, ¿no? es una zona de la ciudad que no es ciudad, según la definición esa que daba yo al principio. En cambio, en, en los distritos sí. O sea, la gente que ves es, normalmente es la que vive ahí. Con lo cual. ...la mediación ahí se puede hacer de manera situada... ...y sabes que los de ese huerto... ...a lo mejor pueden contribuir en este proyecto... ...ahí están los carpinteros que no sé qué... ...los de la mezquita que tienen como un centro cultural... ...entonces eh, eh, la idea de generar un espacio de barrio... ...para hacer y para hacer comunidad... ...tiene mucho más sentido allí... ...que en un, en un sitio como Medialab... ...en el centro del Paseo del Prado... ...que supuestamente pues da servicio... ...a toda la ciudad... Pero eso ya es una abstracción, ¿no? O sea, cuando dices, bueno, busco colaboradores, ya es como, bueno, donde sea, ¿no? Es como, como si fuera el, eh, el Reina Sofía, ¿no? Que es para todo, pero es un poco así, ¿no? Que la fuera es demasiado grande como para hacer esa mediación situada. Y luego, mmm, eh, desde luego, a, los otro, a nosotros lo que nos gustaría es que este tipo de eventos se pudiera replicar en los distritos. Anteriormente, lo que hemos eh, fomentado era la el ...que se hicieran talleres internacionales... ...pero esos son mucho más costosos... Y, ...y creo que tienen menos sentido de conexión con lo local... ...con lo cual, bueno, lo que estamos fomentando... ...estamos hablando con, con muchas organizaciones... ...para ver si se animan a organizar un experimenta distrito... ...en su ciudad y, y trabajar en red... ...porque pensamos que eh, si es una red internacional las personas que estén participando en los barrios van a sentir que forman parte de algo eh, digamos, que está conectado con la ciudad, porque también eso lo, lo buscamos, o sea, no es solo que la gente local trabaje ahí, sino también pensar la ciudad desde ese distrito y pensar ese distrito desde toda la ciudad, ¿no? pero si además eso es... En, en una red de colaboración internacional, pensamos que tiene mucho potencial que los proyectos que se vayan haciendo puedan ser, no tienen por qué ser originales, puede ser una copia de algo que se han hecho, no sé, en un barrio de Medellín o, en, o donde sea. Entonces, tra estamos trabajando en eso. Así que, si aquí, desde aquí estáis interesados, nosotros encantados. Solo una cosita. Eh, bueno, como todas las compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Ha sido estupendo escucharos. Conozco desde hace tiempo, pero no, no había estado visitando. Eh, comentar que en relación a, a Granada y cómo se desarrolló en Andalucía, eh, aquí tuvimos durante el 2009, 2008, 2009 y 2012, tuvimos un, funcionando un proyecto que se movía con la, bueno, la directrice, que realmente es en los proyectos mixtos entre la, la Administración Pública y laboratorios de Innovación, ¿no? que fue el proyecto lunar. ...ahora todavía sigue, pero ya sigue fijado en la Administración... ...pero durante esos años, y bueno, lo puedo explicar... ...porque solamente doy un detalle... ...pero mmm, tuve la suerte de ser la directora del aquí desde Granada... ...y realmente eh, pudimos construir un ecosistema... ...entre toda, todas las compañías y compañeros... ...que estaban en Granada... Eh, ...además era un ecosistema creativo-cultural... ...sabéis que mmm, Proyecto Lunar va en la línea de lo creativo-cultural... ...pero realmente eh, llegó a, a, a, todo, a todos los sectores... ...porque la gente se enredaba... ...y además se, se, se trabajaba desde la idea... ...hacia el testeo, el prototipo, colaboradores... ...o sea un diseño muy similar a como estáis trabajando... ...en los diferentes espacios ¿no? ...y el problema es que el ecosistema se quedó construido... ...pero ni el proyecto en sí pudo seguir trabajando... ...con lo que eran los laboratorios... ...que eran los que de alguna manera desarrollaban ...y facilitábamos, éramos los mediadores... ...ya se quedó, nos quedamos fuera y se quedó solo de, de manera pública, y por otro lado perdimos en la ubicación física, que es tan importante como vosotros estáis aquí señalando. Hacen falta lugares donde poder estar juntas, donde poder cooperar, crear y demás, no donde relacionarnos. Y el espacio que teníamos para inaugurar, pues por, por problemas con el ayuntamiento y porque no hubo apoyo realmente político, pues el, no se abrió, se quedó a 15 días de la inauguración. Entonces, ese ecosistema todavía está ahí. ...porque la gente todavía pues te, te, te contacta, te dice y tal, ¿no?... ...pero está como decía ahí está invisible, disperso, no se creó la red... ...y, y realmente cuando hemos experimentado que, que es viable... ...y además se, se ubicó en un barrio emblemático como Realejo y tal... ...porque era el barrio de lo creativo cultural... ...pues ahora puede ser un momento importante, ¿no?... ...que la universidad, yo, y esto ya se lo comenté en alguna ocasión... ...a, a UGR Emprendedora que colaboró con ellos, ¿no?... Eh, desde el laboratorio que trabajamos aquí, colaboro con ellos y tal, y se lo he comentado que, que realmente el ecosistema funciona y funciona muy bien en esta ciudad, que es una ciudad con unas raíces creativo, cultural y social impresionante el activismo igualmente, ¿no? Y, y además era un ecosistema enredado con el activismo. Entonces creo que, que, hay que hay que aprovechar el momento y, sobre todo, que nos hacen falta espacios, espacios donde enredarnos. Yo ahora mismo estoy eh, trabajando en municipalismo y política, y por más que incidimos que esto hay que sacarlo para adelante, pues realmente hasta el momento no, no, hay, no hay respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos ecosistemas? ¿Cómo nos enredamos y cómo hacemos si realmente ni siquiera tenemos los espacios donde, donde juntarnos, ¿no? Y en relación a la economía social y solidaria que comentaba la compañera, pues igualmente ahora, a partir del 30 de mayo, tenemos una… una ...bueno, pues un itinerario informativo... ...que se llama Escuela de Economía Sostenible y Solidaria... ...que se va a hacer con REAS y con un proyecto europeo... ...se va a hacer aquí en Granada... ...y sería estupendo que la gente pudiera... ...pudiera conocerlo... ...y el año que viene... ...el REAS Federal se hace en Córdoba, en Andalucía... ...y va a ser con la Universidad de Córdoba... ...y estamos buscando colaboraciones con las universidades... ...nos gustaría que la Universidad de Granada... ...entonces realmente hay mucho... ...pero desgraciadamente muy invisible... ...entonces gracias por traer visibilidad... ...porque porque hace falta que esta ciudad la tenga. Y muchas gracias.